Bien, eh, el cambio del modelo se debe a que, como sabéis, hay un real decreto, el 625-2014, que obliga a hacer un cambio en el modelo de IT. Se desarrolla con una orden, la orden 1187-2015, que es la que, dice, es la que dice que el día 1 de diciembre tiene que cambiar el modelo, dite. ¿Eh? no es que alguien haya pensado, vamos a cambiarlo, sino que ha habido una orden, ¿eh? ¿Eh? desarrollada por, por un real decreto, dos modelos van a convivir durante máximo un año, ¿eh? y este es el modelo nuevo, ¿eh? es el modelo nuevo que ha enseñado antes en Carna. Yo, yo no he sido capaz en dos semanas que llevo preparando la, esta videoformación de IT de aprenderme los tiempos. ¿eh? Supongo que al cabo del tiempo ah, seremos capaces, pero no nos tenemos que preocupar. No ¿eh? nos tenemos que preocupar porque el Icap nos va a ayudar en todo momento a, a hacer lo que tengamos que hacer. ¿eh? Lo primero que tenemos que hacer antes de hacer una, una baja es cuadrar los del, las dades del Icap. Eso nos va a evitar que tengamos problemas. ¿eh? Esta mañana ah, me llamaba una doctora de la zona de Santa Coloma, que tenían un jaleo con una baja que había dado el, el CUAP y querían hacer una recaída. Bueno, un jaleo y es que el problema es que no se había hecho primero ah, el cuadrado de las DICAM. Entonces, a partir de aquí ya, ya eran todos problemas. Nos tenemos que acostumbrar a cuando hagamos una, una, una nueva baja, primero cuadrar dades de cam. que no hay nada, perfecto, que hay una baja abierta de hace mucho tiempo, pues hay que solucionar primero este problema, ¿eh? porque si no luego dará, uh, dará problemas el, a la hora de hacer la baja. Primero, ante todo, cuadrar dades de cam, ¿eh? una vez hayamos cuadrado dades de cam, fijaros esta baja ejemplo, pues resulta que había una baja de, de, de 2014. ¿eh? Si intentamos dar otra baja, no nos dejará el sistema. ¿eh? Es decir, hay que traspasar lo que haya en otro sector. Sabéis que el ECAP está fraccionado en 12 sectores y aparte otros proveedores. Con lo cual, el ECAP es el que centraliza toda la información. Cambia uh, el comunicado de confirmación. ¿eh? El comunicado de confirmación... ...hay que hacerlo después de reconocimiento por parte del asistencial. ¿eh? Aquello que teníamos de, del permiso administrativo y lo veré dentro de un cierto tiempo, pues no. ¿eh? Es decir, tiene que haber un comunicado y el comunicado es consecuencia de un reconocimiento asistencial. Ese es el fundamento, creo yo, de luego lo discutiremos en ¿eh? las preguntas, de, de, de una de las, de las cosas de las novedades. ¿eh? El modelo colaborativo de enfermería también, ¿eh? Acordad lo que ha explicado Ana Albi del triarmeche, de la rodeta, ¿eh? todo el sistema de enfermería puede dejar uh, proponer la, la IT y luego hay que asignarla ¿eh? con la rodeta. Hay gente del territorio que no conocía lo de la rodeta, pues ahora no tendrá más remedio que saber lo que es. ¿eh? El personal de admisiones. El personal de admisiones que estáis ahí viendo la videoformación. Eh, pues a partir, del nuevo modelo, a partir del nuevo modelo, no se podrán imprimir comunicados que no estén creados, no se podrán crear sin, sin un reconocimiento del, del profesional. ¿eh? Es decir, que eh, admisiones eh, únicamente podrá imprimir comunicados que estén creados por la asistencial, ¿eh? no podrá generarlos. Sería un poco el cambio en, en los, eh, la frecuencia de comunicados, eh, lo distribuye en cuatro grupos y lo iremos, iremos aprendiendo, pero mmm, el ECAP nos ayuda, nos ayuda en todo momento. Yo he estado probando, todas esas pantallas son de un entorno de aceptación, es decir, que probablemente el martes hayan cosas que hayáis visto aquí y que no se ajusten a, la, a lo que acabe. Eh, eh, apareciendo. ¿eh? Pero en síntesis será esto. ¿eh? Nos va ayudando, nos va diciendo lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, si hace falta un comunicado, la próxima visita, cuándo tiene que ser eh, máxima, ¿eh? la data máxima, lo ha explicado a Encarna. Si el paciente eh, no viene en esta fecha y viene después, ya tenemos un problema. ¿eh? Ya tenemos un problema, porque luego lo explicaremos. ¿eh? porque no, tiene que venir a esta fecha o antes, ¿eh? no después ¿eh? aquí hay un tema, hay un parte que está, que está pensado para el 26 de noviembre tiene que ser el 26 o como mucho un par de días antes ¿eh? cambios en la pantalla de IT, ¿qué cambios vamos a ver en la pantalla de IT? los cambios que vamos a ver en la pantalla de IT primero será uh, el campo de eh, la capacidad funcional informe este campo ya estaba, ¿eh? pero será más útil para nosotros la durada estimada, la durada estimada también explicaremos luego la durada óptima que también está ahora la data, de la máxima, data máxima de propia visita que sale de manera automática no la podemos modificar la durada estimada sí que la podremos modificar un icono que es para uh, generar una visita es decir, ya está preparado para que podamos darle visita al paciente si, si en el circuito que tenemos en nuestro, en, nuestra, en nuestro centro es este ¿eh? y también un icono de información, ¿eh? eso es lo nuevo que vamos a encontrar el martes en la pantalla de, eh, de generación de una IT la durada estimada aparece, lo ha explicado a la doctora mmm, aparece por eh, automáticamente eh, copia la durada óptima, ayuda, pero nosotros tendremos que eh, a, de alguna manera modularla. No puede haber mucha diferencia entre la durada estimada y la durada óptima. Si aquí pone 64, yo no puedo poner cuatro días, es decir, vamos, en principio el facultativo decide, ¿eh? pero a, tiene que estar bastante próximo porque aquí hay, aquí hay unos cálculos, ¿eh? unos cálculos que van en función de eh, la edad, la ocupación, y el diagnóstico. Entonces hace un cálculo y un algoritmo de duración óptima. ¿eh? Copia la estimada pero nos deja modificarla. A partir de aquí calcula en función de la duración y de lo que hemos visto en las pantallas anteriores la próxima visita, que es con lo que nos tenemos que quedar. ¿eh? Si este paciente, el 29 del 12, hay que generarle una, una evaluación para generar a lo que nos diga el cap sea un, un informe con parte de confirmación o parte de confirmación y aquí podremos eh, generar la, la visita ¿eh? podremos darle hora veis esta pantalla, hay gente que la utiliza, y gente que no ah, esta pantalla de asignación de visitas permite desde hacer una visita virtual ¿eh? hasta a otro médico, cualquier programación ¿eh? Y el icono de información. En el icono de información aquí nos están poniendo todo el algoritmo de la incapacidad temporal y todo aquello que vaya apareciendo, ¿eh? Eh, preguntas frecuentes, links, lo irán alimentando ¿eh? esta, esta información. Es una, en realidad es una, es una dirección de, de internet. ¿eh? Cuando entramos en la consulta del, del comunicado, es decir, vamos bien el paciente y vamos a hacerle eh, una, un par de confirmación porque lo hemos eh, visitado, lo que nos aparece en esta pantalla ahora es el botón de nuevo comunicado. ¿eh? Esta de aquí es la pantalla antigua, ¿eh? la pantalla antigua de hoy, de hoy y de los pacientes que estén en el sistema antiguo, pero irá cambiando. Fijaros que ya habrán botones que no estarán. ¿eh? Pues bueno, cuando viene el paciente a dar un nuevo comunicado, mmm, únicamente pues, entraremos en este botón y nos aparece esta pantalla, que es nueva, donde nos da la fecha del comunicado, nos dice la fecha de la próxima visita ya. ¿eh? Aquí haríamos el informe. Si hemos anotado en la, en el, en la baja ya el, el, informe, el, el campo de informe salta aquí, si es un traslado lo pondríamos con, con el checkbox aquí ¿eh? y únicamente pues, aceptaríamos, imprimiríamos y se lo daríamos. ¿eh? En el caso de, del personal de admisiones la pantalla le va a quedar de esta manera al hacer la consulta del comunicado eh, eh, si no está el comunicado eh, generado no podrá hacer absolutamente nada, bueno podrá hacer muchas cosas pero nada sobre el, el, el parte de, de confirmación, eh. el, consultado, el, el el parte de confirmación no podrá hacer absolutamente nada, tendrá que eh, dir, redirigirlo a la consulta. En el caso de que le tengamos que hacer el informe, es a la misma pantalla, pues lo escribiremos aquí eh, y tan sencillo como aceptar y si hay traslado lo, lo pondremos en el checkbox y saltará al seguimiento clínico ¿eh? el informe que hemos hecho. ¿eh? Es decir, eso el informe queda reflejado en el seguimiento clínico. En cuanto al ámbito de responsabilidad de enfermería, la, para que nos entendamos, la delegación antigua, ...cuando enfermería a, va a, a trabajar sobre un IT... ...o va a dar un IT... ...o un, un parte de confirmación con una valoración... ...tendrá que elegir a, a qué médico le hace la propuesta. ¿eh? Seleccionará... ...y veis que queda en curso algo parecido, lo mismo... ...lo mismo que la prescripción electrónica. ¿eh? Será el profesional el facultativo el que irá a la rodeta, ¿eh? enteraros que esto es la rodeta y aquí ya asignará si lo estima y, y ya saldrá el parte para poderlo imprimir. El tema del accidente laboral y malaltía profesional mmm, lo ha explicado la doctora mmm, en cuanto yo pongo un accidente laboral Pensar que es muy poco frecuente porque es, son pacientes del INSS y del Instituto Social de la Marina. ¿eh? Es un porcentaje muy pequeño que tengan la mutua esta, pero puede a veces ser el caso. Ah, en el momento que vamos a hacer mal, en que pongamos un accidente laboral nos aparece un aviso diciendo que es obligatorio que nos traiga el informe de la empresa y a partir de aquí nos va a pedir una serie de campos que son necesarios para comunicar un, un accidente laboral o una enfermedad profesional una vez haya hecho la accidente la, la laboral aparece un nuevo botón que es el de contingencia profesional que me sirve para modificar este comunicado que he hecho aquí sobre las partes lesionadas ¿eh? esto lo he explicado en la anterior presentación la tenéis, la tendréis disponible ¿eh? la presentación y el vídeo que salga será el nuevo comunicado de, de baja para el trabajador, fijaros que en el campo de observaciones se, se ve lo que hemos escrito en la baja y aparte eh, dice qué tipo de proceso y cuándo tiene que venir eh, a la próxima visita, ¿eh? como máximo. En cuanto a la empresa, la información que se les pasa a, es la próxima visita y si se trata de un proceso molcur o, o yar Ah, eso sería el parte de alta ¿eh? y el parte de alta para la empresa, el parte de confirmación, he señalado lo que va cambiando ya lo iremos viendo el martes, ¿eh? Eh, en cuanto a la recaiguda, en cuanto a la recaiguda ah, es importante comentar que eh, lo que ha dicho la doctora es decir, si hemos dado un alta y viene al cabo de, de, al día siguiente que, que no puede ser, que no se encuentra en condiciones, sería el caso de una recaiguda, ¿no? Para hacer una recaiguda ah, cuando hago una novité me va a decir el K que, que hay una, una baja en, en los últimos seis meses, si considero que es recaiguda, si considero que es recaiguda me dice que marque la R, ¿eh? Marco la R y me dice que la duración será menor del tiempo estipulado, ¿eh? de los 18 meses máximos. ¿no? Y ya me aparece en, la, en el mantenimiento de precisión la en rojo recaiguda. Esta ya es una baja que suma los días de la anterior baja, ¿eh? va arrastrando. Si quiero modificar el concepto de recaiguda, tendré que clicar en la fecha de data máxima, ¿eh? aquí. Aquí y entonces me aparece la posibilidad de poder anular la recaiguda. ¿eh? Y las alertas, las alertas también no es nuevo de ahora, pero sí recordar que el ICAM manda alertas cuando considera que la mutua que tiene que ser un alto, una propuesta de alta nos avisa. Tenemos cinco días para contestar ¿eh? y aparece esta campana, que en realidad son alertas clínicas de ICAM, si yo clico, llegaré a, a la baja y podré ver el seguimiento clínico que ha escrito el ICAM, esto ya nos ha pasado, ¿eh? ya sabemos qué es, y podré mandar el mensaje al ICAM desde aquí. ¿eh? También, eh, a veces el, ICAM, el INS el INSS, manda una, una nota diciendo que necesita un informe y que se mande a la bustia, de, una bustia genérica del de, de, de ICAM. Los que utilizamos el ECAP no hace falta mandar ningún mail a ningún sitio, únicamente seguimiento clínico, poner cómo está la situación y si queréis mandar un mail diciendo que habéis puesto área clínica, pues perfecto. ¿Eh? Pero simplemente teniendo en el seguimiento clínico el motivo de que nos preguntan ya uh, sería suficiente. Hay veces que vienen los pacientes con un papel de lins por oficio y vienen eh, asustados, preocupados y nada, simplemente anotarlo y ya está. Las tasas pendientes de IT también nos van a ayudar a, a poder ver qué ITs tenemos, ordenarlas, ver cuándo tienen que venir, todo esto nos va a ayudar. ¿eh? Os recuerdo que tenemos las tasas pendientes de IT y eh, se pueden ordenar, se pueden filtrar. ¿eh? Y también lo último ya que os quería ir comentando para ir cerrando esta presentación y dejaros dejar media hora de, de preguntas a los listados. Los listados en IT, listados, usuarios eh, que están de baja por colegiado, este listado es útil porque hay veces que la baja no solamente eh, la hacemos nosotros, a nuestros pacientes, de nuestra uva, sino que puede ser cualquier otro profesional. Puedo filtrar por aquí, poner el nombre de la uva y tener un listado de, la, uh, de las bajas que hay en, en mi cupo. ¿eh? Esas dos cosas, eh, las eh, tascas pendientes y los listados. Ahora uh, os dejo la dirección de correo electrónico donde podéis mandar las preguntas las preguntas que vayan saliendo sobre la IT. Nosotros ahora vamos a ordenarlas y eh, vamos a ir contestando. Somos conscientes que no seremos capaces de contestarlas todas por el tiempo y a veces porque no conozcamos toda la información. Nos comprometemos a recogerlas eh, y uh, una vez recogidas. A contestarlas. El mecanismo probablemente al final sean como preguntas frecuentes ¿eh? para que compartirlas con todo el mundo.